Nos encontramos a esta hora en el Salón de actos Simón Bolívar, de aquí de la Municipalidad de Quevedo, donde se está llevando a cabo la entrega de premios a la Reina de Quevedo y también a su corte de honor. El siguiente premio es la entrega de un cheque por 1.500 dólares, el cual será entregado por un representante de la empresa Oriental. Llamamos al representante o al representante de la empresa oriental, lo que estamos en el centro para hacer la fotografía correspondiente. En estos momentos se le va a entregar el premio a la reina de Quevedo, Keila Solórzano, de parte de la empresa oriental, que son $1,500 dólares. Pues así amigos se cumple ya, eh, bueno la parte final podría decirse del evento, no ya se realizó el evento, se eligió no la soberana de Quevedo, la señorita Keila Solórzano y el día de hoy la Fundación Reina de Quevedo realiza la entrega de los premios a la reina y también a su corte de honor. Previamente eh, los auspiciantes del evento, que son muchos, entregaron pues cintas a algunas señoritas, eh, con algunas dignidades, ¿no? El siguiente premio es de Estética de entrada entrega entrega la ganadora de Reina de Quevedo 2021-2022 un premio valorado en mil dólares que es un diseño de sonrisa los primeros los podemos podían pues, lo mismo, pero lo hace eh, de la formal, la abogada, la de la También tenemos una membresía anual para la línea de higredo de Omicard y lo entrega sin en la vida de la cuello. Incluye el cambio de uso y manejo de imagen de cabello que sigue debilada con efecto, extensiones de pestañas pelo los secas y hay ramos HD, micropigmentación de labios y párpados, emisiones de espumas servicio de espalda para la traducción de medidas y tratamiento terapéuticos. No a entrega por parte, en este momento por favor, para que haga la entrega correspondiente y agradecemos también porque cada eh, representante de estas importantes faltas han hecho posible el evento de reina del nivel de este año. o representante de la Mano Jordi. El representante de Pincent Rice hace el de, de programa y es semipresencial. Bueno, así es amigos, diferentes premios de muchos oficiantes que eh, fueron parte del evento Reina de Quevedo 2000. 21 eh, en estos momentos están realizando las entregas de los premios de los diferentes auspiciantes que eh, fueron parte de este importante evento realizado aquí en el cantón Quevedo, donde la señorita Keila Solórzano, pues fue la ganadora de la corona, y hoy, pues cumpliendo ya con, con esta agenda, con este cronograma, se está realizando la entrega de sus premios. O Son sea, varios premios de algunos oficiantes. Aquí vemos la Oriental, quien le hizo merecedora de 1.500 dólares y otros servicios. Queremos eh, informarles también que ella decidirá eh, una beca de maquillaje profesional abandada por el CEDESIC en la Escuela de Maquillaje Profesional de Uribe Duarte valorada en 1.500 dólares. Invitamos a continuación al fotógrafo profesional Mario Valente, que realizará la entrega de un premio valorado en 1.500 dólares, el cual consiste en una producción fotográfica más un book de fotos. Se Realizará también la entrega de un premio de dos niveles de empleo valorado a 300 dólares y el premio se ha entregado por parte de uno de los representantes. Si se encuentra presente, por favor, para que haga eh, la entrega formal de este premio. Queremos indicarles también que de parte de Atenta, la Reina Tenta, la Reina de Quevedo recibe 30 oportunidades dentales y citas psicológicas para que puedan entregar como ayuda social durante su año de reinado y pues eso también está eh, contemplado para nuestra Reina. Además, eh, de parte de la señora Marta Manuela, comedora y directora de Marceti, para que se realice la entrega del premio que será de 2.100 dólares, que tiene que ver a tratamientos de reductores espaciales. ¿no? Ok, invitamos entonces a nuestra presidenta para que la entrega que de, corresponde al premio del de Instituto Político. Sabemos que son dos niveles para Bueno, así es amigos internautas, nos encontramos en el Simón Bolívar, en el Salón de Actos Simón Bolívar, donde se está realizando en estos momentos la entrega de premios a la reina de Quevedo, Keila Solórzano, de parte de varios oficiantes que participaron en este importante evento. Aquí vemos eh, uno de los oficiantes Wall Street, War English, perdón, Institute, que entrega pues, a la reina eh, dos niveles de inglés para que pueda ella eh, mejorar sus habilidades en este idioma extranjero. Son uno de los diferentes premios que está y recibiendo que esta tarde. La señora Miguel Cargales, propietaria de Cinecomia Milates, va a hacer la entrega de una Cinecomia del el baño de Oro, Amarillo. Tenemos que invitarles además que en el señor de la ciudad de Santo Domingo, que en este caso, realizará la entrega de una de para dos personas que van playa o hay ciudad, en la ciudad de Santo Domingo. En nosotros queremos invitar a Sandra Almeida, representante de EBC, Estética y Nutrición, que ya va a hacer entrega de una limpieza facial mensual por un año, de valor económico de regalo de 480 dólares, también un tratamiento reductor cuyo valor es de 480 dólares y asesoría mensual, que es un cuidado facial por obviamente de accesorios nada distintos. Ah, si se encuentra aquí presente, por favor, para que nos acompañe. Y a continuación, invitamos a José Enrique Rodríguez de Pin quien hará la entrega de un retrato para nuestra reina Pela Solosana, reina de Quivero 2021. Gracias, colega, también por ese importante obsequio Justamente, lo buscará a la de Los 2020 tendrá tres meses de membresía también eh, de parte de la sanduaria. Ah no, perdón, me estoy adelantando me estoy adelantando con la entrega del retrato de José Enrique Rodríguez Pepín Jr. esos son los premios para Keila Solorzano y en este momento vamos a hacer en la entrega de también un premio a cargo de Magavi Spa. por favor, eh, a su representante Gabriela Orega viene en este momento a ser la entrega de este premio que también se suma a la cantidad de ayuda que ha tenido durante toda la travesía para llegar al evento que hemos mencionado. Reina de Quevedo 2021. Muy bien, esta membresía de tratamientos corporales, espaciales, se puede hacer uso inmediatamente nuestra hermosa Muy bien. A continuación, entonces, vamos a hacer la de los premios a la señorita Reina Vizcual 2022, señorita Iker Muso Invitamos a Iker, gracias, tenga Esperamos que disfrute de cada uno de los premios y, pues, sepa valorar cada uno de los premios, también, de parte de los Bien, eh, queremos invitar a es que recibirá eh, un premio de Trotsky de tres meses de membresía para que pueda a este sitio y pueda, pues obviamente, tener su actividad física con asesoría. También eh, un premio de maquillaje y encilismo a cargo de la profesional Silvia Vera. Y queremos eh, invitar a la conventora Lorena Morguera que va a hacer la entrega de un premio de ultra tratamiento facial Rostro y Cuello. ...para nuestra reina virtual 2021-2022. Ahí está la ...que la oficializa como reina virtual. Bueno, ahí está Ginger Musso, estimados seguidores del día... ...escogida por parte de los seguidores de este medio de comunicación... ...como reina virtual también recibe su premio por parte de varios auspiciantes. parte de seis joyas gratis también recibe algunos accesorios para que ella pueda lucir siempre elegante para una de sus actividades como reina virtual de Quebec. Y queremos indicarle que la base de reina de la parroquia San Pablo, felicidades. Invitamos, invitamos, no se nos vaya nuestra reina virtual. Invitamos a la señora Gerencia y para que visa la entrega del sello que eh, eh, lo hace en el Centro Técnico lis valorado en 200 dólares y en tratamientos corporales. Gracias a nuestra reina virtual. Continuamos con los términos de la señorita Luisbo 2021-2022. Ella es la señorita Dafmar Prieto. Le invitamos por favor a recibir una empresa para utilizar los servicios de Mama y Spy que eh, pues obviamente son un sitio muy destacado en la ciudad de Quevedo. en el la de los tratamientos de belleza para la La Gabriela Moreira haciendo el entrega oficial. Quiero indicarles que también la señorita Príncipe, por parte de Royal Dental y Spa, eh, recibirá un premio valorado de 300 dólares que debe a tratamiento de diseño de mirada perfecta. También premio de maquillaje y el para todos los eventos sociales que tendrá que cumplir a lo largo de su de participación. Eso es la cargo de la maquilladora profesional Silvia Mera. Para dar dólares ella se integrará a hacer la entrega con los clientes y también un premio en asesoría y venta por un año valorado en $2.000 a cargo de la oficial y oficial del evento de la reina de periodo 2021, elis Hidalgo. por favor, para que haga la entrega de esta asesoría y venta por un año. ¡Qué bien! Lo invitamos entonces El día de hoy estamos haciendo la entrega de los premios para nuestra reina del Cantón Quevedo y su corte de honor. También hemos designado premios para las diferentes candidatas que también participaron y que obviamente no tuvieron cinta. También les vamos a entregar premios para todas nuestras guapísimas candidatas. Y bueno, esto es el apoyo de los oficiantes, ¿no? Todo esto ha sido apoyo oficiante. ¿ustedes como reina de Quevedo hicieron eh, la verdad es que todos estos regalos que ha obtenido hasta el momento los que hemos presentado para la reina, para la señorita Turismo, han sido regalos eh, impartidos por nuestros oficiantes, que desde el primer momento fueron colaboradores, para que se pueda realizar este certamen de belleza Reina de Quevedo 2021 y a los cuales también estamos muy agradecidas con todos ellos, gracias públicamente a todos nuestros oficiantes por ese apoyo, por ese respaldo que hemos tenido nosotras como Fundación Reina de Quevedo para que les hayan podido dar sus regalos a cada una de nuestras diferentes de, de, de, eh, dignidades del día de hoy. Faltan dos candidatas, la virreina y también la señorita Erika, no pudieron venir. Sí, eh, bueno, con la señorita Virreina eh, no ha estado presente, por eso no se la ha mencionado y no le pudimos entregar sus premios. De la misma manera la señorita Erika, eh, quien no pudo venir porque se encontraba en la ciudad de Guayaquil de Guayaquil, y por el tema del paro en las vías no pudo viajar, pero también tenemos los premios de ella. ¿En cuánto están valorados los premios en eh, total? Bueno, se han dicho montos de 1.500, 2.000 dólares, 800 dólares, 1.000 dólares... Realmente la reina, eh, si se calculan todos los premios pues, que ella ha recibido de parte de los diferentes oficiantes, contando también con los 1.500 dólares en efectivo que le entrega a la empresa eh, oriental de la ciudad de Quevedo, eh, haría un alrededor de aproximadamente 9.000 a 10.000 dólares ¿no, nuestra reina. Y asimismo pues los demás premios de nuestras eh, diferentes dignidades también tienen eh, unos valores simbólicos que también ascienden a 2.000 dólares cada uno ahora seguir trabajando con la fundación y con los proyectos que ustedes tienen Sí, la verdad es que esto recién empieza, ya con nuestra soberana y con su porte de honor y las demás señoritas que no han llevado cinta ellas están predispuestas a apoyar a esta fundación Reina de Quevedo para trabajar en los diferentes proyectos sociales que tenemos entonces estamos muy agradecidas también ...con todas nuestras chicas... ...porque la verdad es que ha sido un grupo excepcional... ...y agradecemos el compromiso de parte de ellas... ...para poder trabajar en beneficio de los más necesitados. Principalmente porque a diferencia de otros años... ...pues ha existido algunos problemas... ...y varias situaciones que no les ha gustado la ciudadanía... ...parece que bueno, este año ha sido totalmente diferente. Ahora, ¿ustedes van a estar apoyando a la reina... ...en el certamen provincial? Eh, sí, nosotros como fundación igual vamos a darle ese respaldo... ...a nuestra reina del Cantón Quevedo, Keila Solórzano... ...a quien desde ya laburamos muchos éxitos y esperamos pues, que traiga la corona de Reina de la Provincia de los Ríos a nuestra ciudad. Eh, nosotros como fundación estamos muy contentas de los resultados que se dieron el día del certamen de belleza pues, de la elección Reina de Quevedo. Gracias a Dios fue un evento transparente, fue un evento tranquilo donde no hubieron desmanes ni hubieron tampoco ningún tipo de altercados. Entonces eso nos, eh, nos da la satisfacción de que el público quedó contento, de que la ciudadanía en general ha quedado satisfecha con los resultados pues ...que fueron proyectados el día de la elección Reina de Quevedo. entrega de premios el día de hoy? Bueno, me ha parecido muy linda, la verdad. Muy buena organización por parte de la Fundación. Siempre voy a estar eternamente agradecida con cada uno de ellos. He disfrutado mucho, la verdad, y esta experiencia recién empieza. Yo creo que nos vamos de largo. Sí, bueno, ya te estás preparando para eh, Reina Provincial, ¿no? Por supuesto, ya estamos en preparación, es preciso por eso que me retiro unos minutos antes, para poderlos representar dignamente, con los mejores entusiasmos y el apoyo también de la ciudad de Quevedo. ¿Qué le dices a todos los oficiantes que, este, que han apoyado este certamen de hoy? Bueno, estoy agradecida, la verdad han sido muy lindos premios. Eh, los voy a valorar mucho, los valoro mucho también a cada de la fundación que hizo un árduo trabajo por demostrarle a Quevedo que eh, fue un buen evento, fue un evento y bueno seguiremos trabajando por la ciudad de Quevedo, como le dije eso no termina aquí, sino recién empieza Ahora eres presidenta de honor, ¿cuál será el primer trabajo? ¿Ya tienes en mente algo? sí Ya hemos trabajado mucho con la fundación en varios temas, ya se van a dar y invitaremos a todos los medios de comunicación para hacerles conocer los diversos proyectos que tenemos en mente, pero sí les puedo asegurar que son muchos y vamos a trabajar mucho por la ciudadanía quevedeña. Bien, Dagmar, señorita Turismo, ¿cómo estás? Y bueno, ¿qué, ¿qué te ha parecido esta entrega de premios? Pues muy excelente, muy agradable. Le agradezco a la fundación y a todos los, los auspiciantes por el gran maravilloso premio que nos han dado. Bueno, y ahora, eh, bueno, seguir también en este trabajo ¿no?, de la labor social, porque también como señora turismo presenten en algunos eventos importantes. Claro, o Santa Cinta representa mucho, hay que resaltar los lugares turísticos de Quevedo y yo estoy disponible para hacerlo. Bueno, y coméntanos ahora eh, cuál va a ser tu plan más adelante, si piensas también seguir trabajando o participando en Reinados, porque sabemos que tú ya tienes trayectoria en eso. Sí, todo es una sorpresa, así que hay que ver qué pasa más adelante, pero sí, voy a enfocarme mucho por mi ciudad, por mi lindo Quevedo y con la reina y todas mis compañeras para poder resaltar los lugares turísticos de Quevedo.